Esta es el, el, la inauguración formal del, del Hospital Federico Lavandiel de esta, de esta remodelación, esta disposición, de esta habilitación, que es el nombre correcto. Ahí vemos una serie de personalidades. Eh, está el compadre Eugenio Vargas, Está también el, el director provincial de salud y el director regional de salud. Y está el viceministro, el doctor Fernando Ureña, en esta habilitación del hospital Federico Lavandier. Vamos a ver este reporte, señor director.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 Bueno, ahí está esta habilitación de este hospital, eh, el antiguo hospital del Seguro Social dispuesto para el COVID-19. Ojalá no se necesiten otros centros, pero la situación está bien difícil en, en el país completo con respecto al covid Aquí se habla de un 85% de ocupación ahora mismo, un 85% de ocupación. Pero Vamos a ver el, el reporte del día de ayer, señor director de Salud Pública. Estamos en alrededor de 2.000 casos diarios de COVID-19. Vamos a ver el próximo post, correcto, este mismo, señor director. El Ministerio de Salud Pública reportó ayer 1.779 contagios de COVID-19, así como cinco nuevas muertes. Lo que ellos no están diciendo son las muertes, los contagios lo están diciendo. La muerte la está ocultando el Ministerio y el Gobierno. Yo no sé para qué. No le veo el sentido, pero la están ocultando como vamos a ver más adelante. Con lo que el número total de casos confirmados es de 193.118 con 2.437 fallecidos a causa de la enfermedad desde el inicio de la pandemia en el país. El sábado, un nuevo récord se produjo en el país con 2.370 casos nuevos. La ocupación de UCI en el país de un 60% según ese reporte del sábado. 2.370 muertes y 2.370 contagios, perdón, y un 60% de ocupación de UCI reportó el ministerio el sábado. En el caso de Nagua, la situación está bien complicada en la provincia de eh, Trinidad Sánchez. Allí se realizó un operativo, vamos a ver el próximo post, señor director, un operativo de entrega de mascarillas. Y eh, como prevención debido al aumento de los casos, pero vamos a ver ahorita lo que dice un coronel retirado de la policía, que ustedes conocen mucho aquí en San Francisco de Macorís, sobre lo que está pasando en el caso de eh, Cabrera. Adelante vamos a ver ese caso. Se están ocultando las muertes por COVID-19. Vamos a ver ese post, señor director. Miren, aquí están las muertes. Por lo menos nosotros tenemos dos muertes muy sentidas por nosotros de COVID-19 que no le hemos visto en los reportes: la muerte de José Miguel Escalante y la muerte de mi hermano Tilito Negrín. Esas dos muertes no le hemos visto reportadas en el caso de las muertes, pero les decía que escucháramos este audio del coronel Escolástico. Ustedes saben que Escolástico estuvo aquí en San Francisco de Macorís y estuvo en Nagua. Él es oriundo de, de por ahí de esa zona y él colgó este audio que vamos a escuchar la fotografía que le pusieron no es la de él, pero este es un audio de él hablando de la situación de Cabrera, de los contagios y de las muertes y de que él le pide al ministro una intervención de esa población de Cabrera, de este municipio de Cabrera. Atención mi hermano Rafael Rodríguez, aparte le toca al director provincial, al director regional de salud del doctor Rafael Rodríguez. Atención a esto, doctor. Yo soy el general retirado de la Policía Nacional Escolático Eusebio. Aprovecho este medio como municipio del municipio de Cabrera, pero como dominicano en sentido general, para hacer un llamado al Director General de Salud Pública para que intervenga lo más pronto posible el municipio de Cabrera. En ese municipio hay un virus o hay una pandemia regada que está acabando con la gente. Tenemos del sábado para acá en el municipio 11 personas muertas que no se están reportando no sé por qué pero se está muriendo la persona y tenemos más de mil personas infectadas en el municipio de Cabrera de manera que le hagamos llamado al director general de, de salud pública para que proceda de inmediato con su benevolencia y con su trabajo que viene realizando a intervenir este pueblo porque de lo contrario el pueblo de Cabrera se está acabando se está acabando ahí tenemos hasta el ayuntamiento ya cerrado para evitar más contagios porque hay varias personas en el ayuntamiento infectado para hay varias personas en todos los barrios y en los campos que están infectados algunos están internos graves otro está en interno, leve, pero hay muchos que están en la casa, que están contaminados. De manera que le solicitamos de manera encarecida para que se tome la medida correcta, la medida inmediata, y así podamos controlar esta situación. Ya que la gente no quiere respetar el toque de queda, no quiere... Eh, Estar en su casa, no quiere trancarse en su casa. Y las autoridades policiales que tenemos aquí están haciendo el trabajo muy flaco, muy flaco. De manera que le solicitamos, repito, de manera encarecida para que intervenga este pueblo. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba lo que dice, si ustedes escuchan el coronel, la, la cantidad de muertos que él dice de Cabrera, la cantidad de contagios, lo que él dice eh, sobre la intervención que deben hacer las autoridades allí. Entonces tenemos que, tenemos que llamarnos a reflexión, nosotros y el gobierno de qué es lo que estamos haciendo, de hacia dónde vamos con esta situación de esta pandemia. Un gobierno que por un lado oculta las cosas y por otro lado permite otras. Vamos a ver todos estos casos en este programa, Despiértate al Día, todos los casos. Por ejemplo, vamos a ver el caso del Ayuntamiento de Villatapia. El ayuntamiento de Villatapia dispuso el cierre temporal de algunos departamentos del Cabildo debido a que varios colaboradores resultaron afectados por el covid